Hola, muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy nos toca grabar aquí en el Mercadona porque he tenido que hacer compras y ya se me hacía demasiado tarde, entonces bueno, pues aprovechando estas mesitas que tiene aquí el Mercadona y, y este rinconcito pues nos metemos en un nuevo vídeo y, y bueno, hoy hemos tenido un poquito de inglés y la verdad es que cuando aprendes un idioma eh, lo más difícil es es aprender, es meterte en la cabeza que la única manera de aprender es practicar el idioma. Entonces, eh, cuando tú estás aprendiendo este tipo de idiomas o cualquier idioma, eh, los principios son lo más complicado. Eh, una vez que vas haciendo ejercicios, al final va entrando po poco a poco. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ver películas pues, de tipo Netflix como Vikings y tal, eh, al ponerme ese, esas películas con subtítulos en inglés para poder más o menos enterarme un poco de lo que decían, al final tu, tu, tu mente lo, lo termina asimilando y terminas cogiendo oído. En cambio, si intentas aprender un poco lo que es leyendo y tal, pues bueno, eh, lo que es la gramática va a mejorar, pero tu entendimiento va a ser más complicado. Entonces, cuando practicas ese idioma, pues es viajando, es viendo películas, al final vas a mejorar oído y vas a mejorar pronunciación y vas a mejorar fluidez, entonces creo que es una buena manera de, de aprender y, y bueno, también quería hablar de, del miedo, la gente, las personas, yo incluido, tenemos miedo a hacer determinadas cosas, en cambio esta gente que son unos inconscientes, unos locos de la vida, se quitan ese miedo, o al menos aparentan no tenerlo, y gracias a no tener ese miedo, pues terminan triunfando. Yo, el caso es que me he dado cuenta que muchas cosas que he tenido miedo de hacer, al final no eran para tanto y, y además servía una excusa para, para no hacerlas, el típico pro, procrastinación, entonces, lo que hay que hacer es quitarse ese, ese miedo y tirar a, adelante, porque al fin y al cabo, la única manera de, de hacer cosas y la única manera de, de conseguirlas es no, te, no tener miedo. El miedo es racional, quiero decir, y el miedo eh, consigue que te mantengas a salvo, no pero también es un, una gran barrera que te impide hacer cosas extraordinarias. Entonces, bueno, eh, dentro de... <risa> te de lo razonable, el miedo pues, se, puede, se puede superar. Es decir, eh, si tú tienes miedo a, a, a volar en avión, por ejemplo, ¿no? porque tienes miedo a las alturas, pues ese miedo se puede superar, porque bueno, es un miedo irracional. En cambio, bueno, pues, si te, cuelga, te cuelgas de una mano, de una grúa, eh, por mucho que esté controlado, ese miedo es racional. Puede soltar o puede fallar cualquier cosa, te pueden sudar las manos o yo qué sé, eh, o cualquier tipo de de situación que puede hacer que caigas y, y mueras, pero la mayoría de miedos que tenemos ahora mismo en la sociedad son un poco irracionales y como que nos lo han implantado eh, para que nos mantengamos eh, nos, nos mantengamos controlados. Entonces bueno, hay que hay que superar determinados miedos para poder avanzar y para poder eh, prosperar. Uno de los miedos que tenía yo al principio era el tema de viajar. Bueno, no solo eso, sino que también ...me da miedo pues no encontrar eh, la mejor oferta... Eh, ...equivocarme en la elección de hotel... Eh, ...no visitar lo que yo quiero cuando, cuando viajo... ...entonces bueno al final con ese tipo de miedos, cuando te vas concentrando en los miedos y en tus temores lo que haces es que terminas o dejas de, de disfrutar cuando se supera el miedo y cuando eres más consciente es cuando realmente disfrutas y cuando realmente puedes dar el 100% si lo único que te preocupas es en fallar o en tener miedo pues al final eh, no, vas a, no vas a conseguir los, los objetivos o no vas a conseguir superarlo así que bueno lo que lo que te recomiendo hacer es eh, superar pequeños miedos, superar pequeñas metas, que a lo mejor tienes miedo por, por fallar o tienes miedo porque ahora mismo es demasiado insuperable el bache que tienes que atravesar. Y, y gracias a superar esas metas te, te ayudarán a, a, a superar metas más grandes. Eh, por ejemplo, yo qué sé, eh, tienes miedo a lo mejor, bueno, pues tienes miedo a, a conducir, ¿no? Bueno, pues es un miedo que la mayoría de gente que conducimos al final lo terminamos superando, porque al fin y al cabo nadie se quiere chocar contigo y si vas con suficiente precaución no tienes por qué pasarte nada, el coche es seguro, el caso es que cuando cometes temeridades pues el coche deja de, de ser seguro, pero cada vez los, los vehículos son, son, más, son más seguros, pero claro, eso se supera eh, pues, practicando y se supera conduciendo. Eh, alguien que no conduce o que no ha conducido en la vida la primera vez que, co que coja un coche primero lo va a hacer mal y segundo eh, lo va a coger con miedo pero alguien que ya tiene experiencia pues pues va a dejar de tenerlo así que no vas a dejar de tener miedo con algo que no practiques o con o por una situación por la que no pases o no vas a dejar de tener miedo con algo que te dicen que con la que tienes que tener miedo ¿no? eh, si a ti te dicen que las arañas eh, te pueden picar y te pueden matar pues lo que no vas a hacer es ponerte una tarántula en la mano ¿no? eh, lo que sí te pones en la mano es a lo mejor un gato ¿no? pero a lo mejor esa tarántula es menos venenosa o es menos peligrosa que el gato que a lo mejor eh, te puede arañar y hacer heridas ¿no? pues, pues bueno al final el miedo eh, nos lo creamos nosotros y nos lo crean las personas que están a nuestro alrededor. Lo que tenemos que hacer es superar esos miedos y ser lo más racionales posible. Eh, ya, que, ya que, bueno, muchos de los miedos que tenemos, como he dicho, eh, son un poco irracionales. Eh, es un poco un mecanismo de protección, pero claro, al final no nos estamos protegiendo sino que nos estamos coartando nuestra libertad o nuestros, o nuestros límites o nuestro potencial, entonces bueno, es importante es, es importante superar estos miedos para superar nuestros límites y ser mejores y bueno pues nada, aquí voy a dejar el, el vídeo, la verdad es que es curioso grabar aquí, no sé si veis los vasos está gracias a esta iniciativa que tiene el Mercadona, en la que puedes comer aquí tiene su microondas, tiene los cubiertos, tiene los vasos lo único, bueno, pues los cubiertos al ser de plástico, pues ya sabemos que contaminan mucho, pero bueno la verdad es que hoy en día no sé, no sé que no contamina Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego